Veo from... hey, yeah. bien que te gusta la lluvia, que te gusta cuando llega. Veo que te gustan mis canciones. Que te gustan cuando llegan. Veo que cuando piensas en mí, te sonríes y eres muy feliz. Veo que cuando cierras tus ojos, me ves muchas veces a mí. Conozco la calle en que creciste, el pueblo donde te hiciste mujer. No creo que llegue nunca a saber, qué significo yo en tu ser. No creo que llegue nunca a saber, qué significó yo en tu ser. Lo que no veo es lo que sueñas Y me gustaría saberlo Esperando que entre tus sueños Aparezca yo porque te adueño Voy a pasarme pensando mil horas cuando acabe diez mil horas más Esperando que llegue la hora Para amarte una vez y otra vez más Veo bien que te gusta la lluvia Que te gusta cuando llega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 Voy a pasarme pensando mil horas Y cuando acabe diez mil horas más Esperando que llegue la hora Para amarte una vez y otra vez más Lo que no veo es lo que sueñas Y me gustaría saberlo